Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos Hoy os traemos una receta súper simple, muy fácil de hacer y saludable Unas galletas de avena y plátano Para ello vamos a necesitar Dos plátanos 85 gramos de crema de cacahuete Una cucharadita de esencia de vainilla 140 gramos de copos de avena 30 gramos de pasas. 15 gramos de cacao puro. La receta es tan sencilla como machacar los plátanos con un tenedor, incorporar el resto de ingredientes y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea. Una vez tengamos esta pasta lista, hacemos formas de galleta en nuestra bandeja del horno y nos vamos al horno a 180 grados previamente precalentado durante 12 minutos. Y ya está, así de sencillo. Sí que es verdad que no es que tengan un maravilloso aspecto, pero os puedo asegurar que están deliciosas. Esperamos que os haya gustado mucho la receta. ¿La vais a probar? ¿Nos recomendáis alguna otra receta? Si os ha gustado el vídeo, dadle al like